¿Qué es eso del ascendente? El ascendente es la palabra técnica que usamos para indicar el signo, el signo zodiacal que salía, ascendía, por el horizonte este, por donde sale el Sol, justo en el momento de nacimiento. De ahí que es muy importante la hora de nacimiento. Sin la hora de nacimiento no se puede levantar o calcular una carta astral, por mucho que digan, es imposible. Se necesita saber la hora de nacimiento para saber cómo estaban colocados los planetas, si arriba o abajo, de qué manera, y el ascendente es justo la línea que marca el horizonte. Por donde sale el Sol, en el este, sale una constelación, un signo en ese momento. de acuerdo Ese signo es el llamado signo ascendente. Eso por un lado, la técnica es esta, la, la parte técnica, la explicación técnica. Ahora, ¿qué significa en nosotros? Nosotros tenemos varias partes en nuestra psicología. Una, quizás la que más le damos importancia, es nuestra manera de pensar. Esto lo indica el sol. Luego tenemos nuestra manera de sentir. Eso lo indica la, la luna. Y luego por último tenemos nuestra manera de actuar. Esto lo indica el ascendente. Entre otras cosas, pero básicamente indicaría nuestro carácter exterior. Fijaos que yo puedo ser acuario en este caso en mi caso es este concretamente tengo el sol en acuario pienso como un acuario siento como un capricornio ya que tengo la luna en capricornio y me muevo enseño hacia los demás un carácter tipo sagitario puesto que mi ascendente está en sagitario de hecho la mayoría de nosotros somos una combinación de estas tres fuerzas psicológicas pienso siento hago y cada una de estas cosas está indicada por uno de los tres elementos sol luna y ascendente con esto sí que ya empezamos a poder dar una pista sobre realmente cómo es alguien, al menos diciendo, tiene el sol en acuario, la luna en capricornio, el ascendente en sagitario. Aunque faltan detalles, pero al menos ya tenemos una idea real de cómo es una persona. Si se dice simplemente soy un acuario, es demasiado simple. Y el ascendente es algo muy potente, que es poco conocido. De hecho, solo se puede conocer si se calcula la carta natal con la hora exacta de nacimiento.